Buenas tardes, una vez más aquí en Café con Quijote y nada, eh, la semana pasada tuvimos una entrevista muy interesante y esta no va a ser menos, así que no olvides suscribirte y no te pierdas nada de nada. Eh, como bien, bien viene siendo habitual en mí, eh, tengo un invitado del que no sé nada y vengo a conocerlo aquí en directo, eh, pregrabado, sabéis que estas entrevistas se graban y demás, pero luego, y nada, buenas tardes Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Rodrigo. Muchísimas gracias por darme este ratito contigo. A ti, con ese email que me mandaste ahí, mail frío, que luego, si quieres, hablamos de, de ello, ¿eh? ahí en plan formación y demás. ¿Cómo te voy a decir que no? O sea, es imposible decirte que no. Me alegro, me alegro. <risa> ¿eh? Así que nada, bueno, Iván, mi gran pregunta que siempre hago a todos mis invitados y demás aquí para mi canal de YouTube: ¿eh? ¿quién es Iván? ¿A dónde ha llegado, pero de dónde viene principalmente, antes? Pues eh, soy Iván Osorio de Iván Osorio y soy y yo cuando me preguntan sigo diciendo que soy profesor porque es lo que he hecho toda mi vida y, vale. y toda mi vida profesional. Y Entonces sigo diciendo que soy profesor, pero bueno, hace ya un par de añitos que no doy clase Vale. Y que me dedico a crear contenido educativo para otros profesores. Vale, contenido educativo. Vale, y entonces, ¿eres profesor de qué? de ¿Secundaria, de primaria? Eh, yo, ahora mismo, yo en su día he sido profesor a nivel universitario. Ah, de, de, vale. de, sí Yo estudié empresariales. Y, y bueno, pues ya que había estudiado empresariales, dije, pues esto que yo, porque ya que me lo he chapado yo, pues se lo cuento a otros, ¿no? Es una... Continuamos la, la estafa piramidal esta, que es la educación en este país. Eh... Entonces, digo, esto hay que aprovecharlo por, por algún lado. Yo hice marketing, estas cosas, me gustaba mucho, y, pero bueno, ya en la uni empecé a dar clases particulares, me, me gustaba mucho el, el tema y entonces según terminé eh, hice pues, alguna, algún trabajillo de, de marketing en una radio, estas cosas, pero, pero rápidamente me puse con, con, la, con la formación, estudié el capital y me puse a trabajar en una... En una academia eh, al lado de la de, que hacía apoyo a la universidad en la que yo en la que yo estudié. Y eh, bueno, estuve estaba dando clase allí y en otra, y luego ya en otras academias de, de por aquí, por la zona, pues de contabilidad, economía, marketing, vale. de, de todo este rollo de, de, de empresariales y, y derivados. Vale, pero a eso me refiero, que a ti te molaba empresariales, pero aún así descubriste el marketing y dijiste, ¿lo voy a unir o qué? Eh... ¿Cómo, perdona? Que tú no estudiaste empresariales, pero luego sí. marketing no tiene nada que ver. Marketing, sí, sí. Sí, una, sí. De, las, una, claro, una de las ramas de, de, de empresariales, de, de, sí. de la licenciatura de administración y dirección de empresas, sí. es eh, dirección comercial y marketing. O ah, sea, vaya, allí no lo sabía. Sí, sí, dentro de. O sea, realmente la licenciatura o los estudios específicos de marketing son posteriores. Eh, son vale. de. Bueno, yo tengo algún amigo que ya más o menos a la vez que yo empezó a, a, a por ejemplo, aquí es en la Universidad del País Vasco, ya uh -huh. se abrió la, la carrera específica de marketing, pero, pero cuando estudié yo, o más o menos, uh -huh. pero previo, toda la gente de marketing era, era gente de, de ADE que había hecho la especialidad de, de marketing. Entonces yo uh -huh. hice esa especialidad de marketing porque era lo que más... Pues, bueno, lo que más psicología, lo que más, parte de sociología, lo que más tenía comunicación con, con, vale. con otra gente, lo que más interesante me parecía más que la estadística, que la que la economía pura, que estas claro, cosas. Claro, pero bueno, siempre sin dejar el tema números, ¿no? Que te molaban los números, pero ya sí. un poco más ahí orientado, ¿no? Sí, sí, pues bueno, además hubo como, yo, no, eh, igual, fue, eh, fue, igual fue una cuestión personal, pero yo sí que recuerdo que había un poquito de interés por el marketing en, en aquella época, recuerdo que daban en la tele eh, alguna vez. Yo no sé dónde serían, en la 2, en Telecinco seguro que no era. Eh, <risa> pero recuerdo que daban algún, algún festival de, de anuncios, de publicidad, Qué tal. Mal, ¿eh? y, sí, entonces recuerdo que, que, bueno, que había como un poquito de explosión no de, del tema del, del estudio del sí. marketing. Y, y la verdad es que bueno me, me parecía y me sigue pareciendo una cosa una cosa muy bonita, muy chula de la que aprender, la verdad. Sí. De la que aprender y, y, y de la que utilizar para dar clases que es un poquito lo que lo que hago ahora, ¿no? lo que estoy intentando, vale, intentando vale. hacer ahora. Claro, ahora a tu curiosidad, que me cuentes eso que has dicho ahora que me he quedado con la frase, porque yo, como sabes, también he sido maestro, pero yo de primaria, y de lo de la gran estafa que es la educación. <risa> Venga, te, métete, te voy a meter en jardines. Joder, macho. <risa> eh, sí, joder, eso lo pensé una vez, digo. Eh, es que en el fondo cuántas eh, cuántos estudios y cuántas carreras y cuánto contenido de los estudios y de las carreras la aplicación que tiene finalmente no es mucho más que pasárselo a, a, a, al siguiente <risa> entonces digo <"Joder>, esto... <risa> claro eh, hay, hay un montón de, de, de estudios de, de carreras prácticamente enteras que, que no tienen una aplicación eh, real que dices y, y, en, y en mi caso un, un, una grandísima parte del contenido claro, yo, yo lo he visto como alumno luego lo, lo ves como profesor y dices aquí hay un montón de cosas que, que no las van a aplicar que es imposible que, la, que, que, que ni siquiera alguien en eh, eh, microeconomía, macroeconomía ni siquiera alguien incluso que acabe eh, ya te digo de, de, de, eh, en el departamento de, de economía del gobierno vasco del de, de gobierno vale. central es que casi ni siquiera ellos ni siquiera ellos lo van a utilizar. ¿Por qué porque no? porque Entonces, si sí, sí, ni siquiera ellos, el resto del mundo, olvídate, olvídate un montón de gente que, que va a acabar en una gestoría, en una asesoría, administración, lo que sea, en una consultoría. Toda esa gente va a utilizar un 10% de los conocimientos que se adquieren en la carrera. Entonces... Sí, bueno. Y es eh... mucho, ¿eh? Y, y digo mucho, y digo mucho, probablemente. Entonces, eh, pues no sé, pues no sé. un día dije, pues que esto es como una estafa piramidal. Hace falta que entre gente por abajo para seguir soltándoles el rollo. Y, y, y es terrible. Oye, es pues, terrible. Eh, pues mira, precisamente que estás hablando que eres del País Vasco, el otro día vi un vídeo de una carrera que hay allí en la Universidad de Mondragón, que está arreglada y demás, que tenía un nombre súper raro, pero que no tenía ni asignaturas, ni profesores, ni temario, ni aulas. Y consiste en que tienes que montar una empresa, buscarte la vida y ahí tienes tutores que van viendo cómo va la progresión y tienes que vivir dos años en Europa, dos años en Estados Unidos y dos años en Asia. Y las condiciones es que el primer año tienes que facturar X y ganar X, el siguiente año un poco más, X más 2, X más 3, X más 4 y al final de la carrera sales con tu empresa, emprendimiento, en tres mercados globales diferentes. Me quedé sí, flipado. Tras, pues, joder te, o sea, a, mí, a mí me ha dejado flipado ahora mismo. Ni... Tenía un nombre, está en la Universidad de, de Mondragón, tenía un nombre rarísimo. Lo, luego te lo digo, pero yo me quedé diciendo, hola, y casualmente hace poco estuve con una amiga de mi pareja y me dijo, dice, la hija de, de una compañera mía, ahora mismo estaba en Corea, porque estaba estudiando esa carrera y se, y se iba de vacaciones a verlo. yo dije, joder, digo, o sea, que es real. O sea, no es una cosa que he visto en un Reels o en tal. Y solo ya. existe en Instagram. O sea, es, es auténtica. <risa> pero dije yo, joder, eso sí. Claro, evidentemente no será barato. Pero me pareció, no, acojon no me ser, pareció, no. me pareció acojonante decir, ostras, si la educación fuera así, tela, ¿eh? Sí, yo... Tengo mis, mis reticencias, ¿no? En, en todos los sistemas, eh, en todas las metodologías nuevas. Eh, no vale. me, o sea, todos los, los y, y, y mira que yo lo que estoy proponiendo es algo nuevo, ¿eh? Pero pero me, me pasa una cosa con, con no, no te lo digo por, por esto, ¿eh? Te lo digo sí, a, sí, sí, sí. hablando nivel, en general de las general, metodologías. Eh. Eso sí, eso es esta, sí, sí, esta sí. no lo conozco, entonces tal. Pero, pero sí que veo que que a veces hay que casarse demasiado con una cosa vale. eh, si tú estás en una escuela Montessori, te tienes que casar demasiado con el método Montessori y es el método y es el método y no nos salimos del método y con cualquier método al final me da igual la gente que hace PBL, la gente que hace Design Think Thinking, me da igual la gente que, es, que realmente, otra cosa es la gente que utiliza eso como herramienta, la gente vale. que lo conoce y dice, oye, esto existe aquí esto se puede utilizar y es una de las estrategias que puedo utilizar pero cuando las cosas están muy cerradas y dices, joder, esto solo es para esto. Yo lo que digo, eh, tirando un poco a la piscina, eh, con, sí, con sí. el tema este que me has dicho, que no conozco absolutamente nada, igual es eh, la panacea de método. Digo, eh, ¿a cuánta gente? Lo primero, lo que decías tú, probablemente no será barato si tú te tienes que costear seis años fuera, pues, hostia, eh, no sé, no sé. Eh, o, o lo becamos entero y tal, y bueno, no lo sé. Eh... Y luego, a nivel mental, ¿cuánta gente está, está preparada para, para eso? Para, mmm, yo me lo guiso, yo me lo como desde el principio todo al 100%, ¿vale? sé que tengo un tutor al que puedo consultar. tal eh, Quiero decir, yo creo, creo realmente en eh, el equilibrio. Creo en que hay cosas de la educación tradicional. Creo en el mentor, en el tutor. Creo que, que hemos evolucionado 15.000 años eh, teniendo mentores. Hemos aprendido a lo que sea la, la carpintería, no sé qué tal y cual, teniendo mentores, fijándonos en, en la gente que ya había hecho eso. ¿no? Y, y entonces es algo que joder nos ha traído hasta aquí. Tan malo, tan malo, tan malo, no puede ser porque hemos llegado hasta donde estamos con profesores que, que nos han explicado esas cosas o mentores. Eh, pero tampoco podemos eh, negar la, la, el, que, el, que el progreso nos da nuevas herramientas y nuevas posibilidades de incorporar eh, nuevas cosas. Entonces, yo creo en, en el equilibrio y en decir, vamos a ver qué es lo que funcionaba de una clase presencial y vamos a ver qué es lo que funciona de todas las nuevas metodologías, no solo de una. Eh, vamos a ver de ese sistema, por ejemplo, que me propones, desde, que, que me comentas de esa, de esa universidad, eh, qué es lo que realmente provoca un adelanto en la formación, porque estoy, como todo, como absolutamente todo, tiene que tener sus partes negativas. Tiene que haber así de primeras, me imagino, eh, el estudiante que se siente eh, joder, ante algo demasiado grande y que dice yo en esto no me meto, porque tal, y entonces quizá algo mmm, más controlado, más pequeño, no lo sé, que, que probablemente con una tu tutorización más directa, que eso sean en, en el imagínate en un curso de 10 meses que eso sean 5 y 5 en, en casa, que no lo sé eh, en principio mi, mi, mi propuesta y mi visión es, es eso, es una, una cuestión más de, de equilibrio y, y de intentar coger cosas de aquí, cosas de allá las cosas que, que yo creo que funcionan. Entonces vamos al lío. Eh... Tú estás cla dando clases en. ¿Llegaste a dar clase en la universidad o directamente en la academia de for clase formación? Sí. Vale. Eso es. Da dabas clases particulares y de repente dices. Clases, bueno, no eran particulares, pero bueno, sí. Bueno, eh, clases, clases en la academia, clases de refuerzo sí. en la universidad. Sí. Eso vale. es clases de refuerzo vale. de la. Para y la de repente dices. Cambio, esto hay que darle un giro, ¿no? O... Sí, sí, no, no es de repente. Entonces, uh -huh. De repente, bueno, yo creo que todas, el ron -ron merecido, eh, ¿no? esos, cualquier decisión yo creo que siempre es durante un tiempo, y, eh, pero, pero sí que recuerdo un, un día, por ejemplo, que, que me hizo bastante clic la cabeza de decir esto, tenemos que, que pararlo y tenemos que cambiarlo, eh, yo clases tradicionales con mi pizarra tal, pero... Eh, siempre intentando meter en clase juegos meter en clase dinámicas de grupo hacer cosas que, que bueno que yo ya iba poco a poco leyendo y, y, y viendo que podían funcionar no y, y siempre intentando adaptarme a, a, a los chavales yo al final pienso que cuando empecé, cuando yo empecé en, en esta academia yo tenía 24 años y, y tenía alumnos que tenían 21 22 claro chavales que eran de tercero, cuarto de carrera, ¿qué tal? O sea, eran, podían haber sido mis, mis compañeros de clase claro. en, algún, en alguna asignatura o, o mis amigos, ¿no? Entonces, eran mi generación. O sea, eran gente que, que había vivido más o menos la misma vida que yo, habían tenido más o menos eh, eh, la misma educación, ¿no? Entonces, era muy fácil conectar con ellos porque era prácticamente conectar con, con claro. un amigo, ¿no? Y ellos te, me, te veían muy de tú a tú, ta, era, era muy fácil aquello, ¿no? El tiempo, obviamente, pues, pues no perdona, ellos seguían teniendo 18, pero yo ya, yo ya no tenía 18. Y, y entonces em, empiezas a ver esa brecha, ¿no? De joder, que los chavales cambian, Esto, yo no les puedo contar las mismas historias, yo no les puedo. Eh, no, no viven igual, ya están en redes sociales, están mucho más tiempo en el ordenador, están mucho más tiempo en una vida virtual, eh, no salen tanto, no socializan como socializo yo, entonces muchas cosas que que en esa, además en, en la adolescencia es muy importante, ¿no? la, la socialización es un sitio muy fácil del que, del que tirar, ¿no? ponerles ejemplos de cuando están con sus amigos, cuando tal, ah. sobre todo en, en cuestiones de economía, que al final también te, la economía no deja de, de ser una, una forma de organización de, de, de, económica, pero de organización de la sociedad. Entonces, ah. para mí era, era una cosa como muy habitual, ¿no? ponerles ejemplos de, oye, cuando estás con el colega, no sé qué, tal y cual, y les ponía un ejemplo de, oye, cuando estáis eh, haciendo botellón, cuando no sé qué tal. Yo cuando hacía eso, con 24 años, con chavales de 22, me entendían perfectamente. Cuando lo hacía con 35, con chavales de 18, me miraban como, hostia, es alcohólico este señor. Este nos está haciendo aquí hablando de, de alcohol, de cosas, de tal. Que... Y yo decía, hostia, ¿pero qué está pasando? Pero claro, Luego empiezas a leer. Ah, claro, es que no beben. Es que... Eh... El, el, el porcentaje. Ahora, no, tampoco, tampoco, no, no, Eso no cambia. Eso que no, que no, eso que no te engañen. No beben pero no estudian, No, están en están en Twitch y están en eh, jugando al LOL y haciendo sus. Su, su Hombre, yo había, pero... yo había leído ahora, hace tiempo, no sé dónde leí por ahí, que cada vez son más alta capacidad o más inteligentes, pero son incapaces de centrar la atención. Incapaces. Son mucho más inteligentes, pero son incapaces de estar un minuto así dándole tú una clase o como nota, fuera. Nada, nada, es, es terrible, pero terrible, o sea, esa diferencia, a ver, siempre ha sido complicado, siempre ha sido complicado sí. tener a un tío media hora eh, contándole una chapa y no sé qué, entonces, bueno, eh, en ese proceso yo cada vez iba cortando, sí que aprendía a cortar las explicaciones cada vez más, es decir, vale, escuchadme, eh, en esta clase de una hora necesito que me escuchéis tres veces cinco minutos, el resto ya hacemos otras gaitas, no sé qué tal, pero hay ciertas cosas que tengo que transmitirlas, que esto es importante, que es un procedimiento matemático, que es una lo que sea, ¿no? un, un concepto tal, eh, que, que sé que os, os puedo ayudar, que está muy bien que lo descubráis vosotros, que está muy bien que el trabajo tal y cual, pero de verdad, eh, yo siempre pongo el, el, el símil ¿no? con, con... Imagínate que vas a la selva a, hacer una, a explorar por la selva vale. y, y, y llevas un guía y el guía sabe que hay ciertos eh, caminos, ciertas posibilidades de exploración, ¿no? Y, y tú llegas a un momento en el que ves una cosa cerrada, ¿no? Pues el guía está guay que te abra un cachito y te diga, mira, más o menos por ese cachito, por, por el otro lado es que en serio te vas a pegar mucho, que está muy guay, que te pegues muchas hostias por ahí pero igual te matas o igual decides volver hacia atrás o yo qué sé qué. Entonces yo lo veo un poco así, es decir, oye sé que hay muchos caminos, sé que los puedes explorar tú, pero yo te puedo indicar ¿no? ¿Qué caminos son? ¿Te puedo facilitar eh, la, la labor? Eh, el caso, te este decía, que estaba allí un, un día pues haciendo mis gaitas, intentando comunicarme con ellos de la mejor manera posible y de verdad que no estaba dando la mayor chapa que te puedas imaginar. Estaba intentándolo, de verdad. No lo estaba consiguiendo con, con algunos y con uno menos. Estaba uno con el puto móvil todo el rato, todo el rato. Yo el móvil no, no no me pienso pegar con el móvil en clase. No me parece la forma. El móvil lo, lo tengo que incorporar como un aliado. No puede claro. ser mi enemigo. Porque como sea mi enemigo, olvídate. Ya automáticamente uh, estés es imbécil y ya está. Eh, entonces Perfecto. les digo que estén con el móvil para ciertas cosas, para que busquen información, para no sé qué. Pero en ese momento es no, no. Ahora no, por favor. Cinco minutos. Y el tío va así para abajo con el móvil, debajo de la mesa, tal y cual. Al final le digo, oye tío, ¿qué estás viendo? Pues, o sea, te he dicho siete veces y es que no hay manera, no hay manera, no hay manera ya. Total, que me acerco. Estaba viendo un vídeo en YouTube de lo que yo estaba explicando. ¿Mejor explicado? No, tío, no. Ah, vale. Ese era el problema, ¿no? ¿no? Que, que no estaba bien explicado. Es, tío, eh, terrible, terrible. Y, y era, era de un, de un latino. Vale. Un vídeo no de sé, un mexicano, lo que fuese, sí, sí. Eh, que hace hacen mogollón de tutoriales, está, sí, le, nos, les da mucha por explicar. Y el... que Estupendo, ¿eh? Yo, joder, si anda que no he aprendido cosas. Pero hay un problema gordo, y es el idioma, en algo técnico. Vale. Que en nuestro caso, eh, en contabilidad, era contabilidad aquello, nosotros les llamamos ingresos y gastos, ¿No? Y coste es una cosa distinta. Gasto y coste no es lo mismo. Y gasto y coste no te imaginas la cantidad de problemas que nos suele dar, porque así de primeras gasto-coste yo te digo y tú puedes decir pensar que son sinónimos, son cosas gasto y coste. O sea, yo explico por qué no son lo mismo en mi clase gasto y coste. Pues claro, en Latinoamérica a gasto se le llama costo. Entonces, claro, le estaba diciendo todo el rato costo, costo, costo, y yo era como, tío, que, que no, que no, que es, que es que no le decimos costo aquí a nada, que además se parece a coste, que es lo contrario, que tal, un vídeo horrible del tío ahí con la pizarra, tal, y digo, no puede ser, y digo, pero esto por qué y me dices es que está en YouTube? Es que yo me meto a YouTube y ya no me, ya la cabeza entra en otra disposición, no, no entro a aburrirme, y sin embargo, a clase entro a aburrirme. Yo sé que me voy a. Eso, eso es un principio de autoridad acojonante. O sea, como está en Acojante. YouTube, o sea, ya dices, ya como está en YouTube, está bien. Como está en YouTube, es entretenimiento. Sí, no, es aquí... etiqueta entretenimiento. Sí, sí, pero en, en, en, en etiqueta, entretenimiento y está bien, además. O sea, decir que el vídeo de este hombre de, econo de economía y tal está muy bien y es así. Y es claro. así. Es así. Fíjate, qué, qué curioso ¿eh? Es así, y, bueno, así no hay muchos eh, rollos ahora con las fake news con no sé qué, con, sí, la, sí. Con, con cuánto te la pueden colar, porque si está publicado no, si está publicado, está publicado y, sí. es, y es correcto, entonces que no, es, no estaba mal lo que contaba, eh no estaba mal pero pero, pero, los, termina, en, la, pero los termina, en Latinoamérica claro, claro, claro. En, en, en, en aquí generaba un, un conflicto importante un conflicto de base bastante importante de conceptos pero, pero claro, pero ya es entretenimiento y, y, y entonces yo ahora lo que intento es eso digo vale pues hay que entretener hay que entretener no puede ser tú tú eh, jo, esto esto lo contaba los tú piensas en un profe esto es, es terrible yo cuando cuando hablas con cualquiera no te presentas a cualquiera y tú qué haces tal y cual no sé qué te presentan a una persona no sé qué estás ahí hablando con ella y tú qué haces y pues bueno, pues a la gente le preguntas, ¿no? Oye, ah, pues qué guay esto tiene que ser, pues qué chulo y no sé qué y tal y cual. Entonces, a la gente le dices, ¿qué haces, profesor? Bueno. Y se acabó, la... se acabó la anécdota, ya está, profesor. Tenemos el rollo de que los profes somos aburridos. Tú no piensas en un, pro... sí, tú no piensas en un profesor y dices, cuántos si piensas en el concepto profesor no te viene a la cabeza alguien divertido. Que sí. no significa que no hayas tenido profes divertidos. ¿No? Pero, yo, pero yo siendo educación sí que... César Bona, por ejemplo, sí. un... y, luego claro. está, y luego está el otro, que es youtuber, que es el que daba las clases particulares de física y química o de física, y se quedó sin curro, empezó a hacer de eso y ahora es a las ponencias y cosas de esas. Sí. De hay... Pero bueno, hay dos. Son dos. Y hay, no sé si veintipico mil eh, profesores. Millones. En... <risa> y en YouTube y en, y en YouTube millones. Millones. Sí, sí, sí. Pero como, o sea, de hecho es que nosotros mismos no nos, no nos permitimos claro. ser divertidos. Ya. No nos permitimos ser divertidos. Es como, joder, eh, eh, parte de lo que hemos, y es por lo que hemos aprendido. Nosotros hemos ido a clase y en clase era, oye, deja de reírte, atiende, pum, esto es serio, estás en clase. Tío, ¿Y estás en clases? Hostia, estás en clases, ¿cómo estás en misa? Oye, que en misas está en misa, que no, es las la risas para el patio. Y dice, y es verdad, y divertirte, te divertías en el patio. Y cuando entrabas a clase no era para divertirte. Entonces, y eso, eso quieras que no lo tienes grabado a fuego. A fuego. Ah, no, Entonces, no lo somos sé, lo tenemos, Pero lo tenemos grabado a fuego nosotros, claro. Ahora la, la generación de ahora no. Vamos. Sí, pero los profesores somos nosotros. Sí, eh, claro. No, no. Claro. Eso está bien. Eh, Entonces, eh, o cambiamos nosotros el chip ese de, de en clase. Eh, eh, eh. Y es que en clase, en cuanto, yo, yo mismo, eh, en cuanto se me. Ya al final, cuando ya estaba yo con mis pajaradas en la cabeza, de bueno, esto vamos a hacer algo con ello. Eh, ya estaba aplicando muchas cosas. En clase ya directamente estaba haciendo. Eh, cursos nuevos que me salían para, para trabajadores para desempleados para no sé qué los hacía desde el minuto uno digo vale esto, esto vamos a cambiarlo desde el minuto uno desde que entro por la puerta otro rollo y, y haciendo actividades y rollos desde el primer minuto no y mmm, no sé a qué venía esto <risa> no me da el, en el chip y que empiezas Después. a ver Epa. perdón sí eso y es que, empiezo... y que empiezas a ver y que empiezas a ver que tienes que entretener y te, te hice el clic ahí para decir, ostras, hay que hacer otra cosa. Hay que hacer otra cosa, porque, porque no, no, o sea, solo con eh, órdenes y tal. Y, y yo mismo, ah, lo que te iba a decir eso es, perdona, que me ha venido bien. Eh, que yo mismo en ese momento que ya estaba viendo que, que iba a ir por otro lado, de, de más buscar entretener tal y cual, en cuanto se me Ajá. desfasaba un poco la clase, yo tiraba sí o sí del... Yo no sé qué, y ya nos callamos, y silencio, y bla, bla, bla, bla, bla. Y dices, tengo que recuperar el control, se me está yendo de las manos. Son un, un montón de chavales que se me están descontrolando, ¿no? Entonces, y eso es, es que está ahí, está ahí. Y esa, esa, ese concepto de, de la clase seria, tal, pues no, no es fácil de, de y entonces, de la cabeza. Vale, Iván, y entonces, ¿qué es lo que has hecho ahí? ¿Qué, ¿Qué es en Iván Osorio lo que de repente dices, voy a cambiar? ¿El tema este educativo, de formación? Cómo, ¿En qué empiezas a formarte? ¿En qué empiezas a mirar? Cuéntanos un poco. Empecé con el tema de las metodologías. no Yo digo, a ver, ¿qué, qué hay? no ¿Qué hay en el mundo? ¿Qué se hace distinto? ¿no? Y entonces empecé. ¿no? El Flip Classroom, el de Synthignic, la de PBL, la programación por proyectos... 200 historias distintas. ¿vale? Lo que te decía, por un lado vi que... O me casaba con alguna. Y, y te metes. Y empiezas. Y te metes en la propia estafa piramidal de cada uno de ellos. Lo siento, pero va un poco así. Te tienes que hacer tú. Eh, sacarte tu titulito de maestro de no sé qué. Claro. Para poder dar clase en una escuela en la que aplican ese método. Tú tienes que haber hecho la formación de... Que, que lo entiendo totalmente, ¿no? O sea, sí, sí. una escuela que tiene un método propio Wa o peculiar. o Montessori o tal. ¿eh? Pues, pues obviamente no meten a un profesor cualquiera. Te tienes que aprender su no. método y tal. No, pero, pero estamos en las mismas. Es si yo lo que pienso de la educación es que es un embudo en el que nos cierran y nos cogen no sé, todas las posibilidades que hay, te van cerrando cerrando, cerrando, para que al final hagas las cuatro cosas parecidas todos, pues esto es lo mismo, es lo mismo pero un embudo que en vez de estar para aquí está para allá y ahora en vez de un embudo tengo 20 embudos donde elegir claro, mm, claro pues, pues sigue siendo lo mismo entonces yo digo, bueno eh, voy a, lo que voy a hacer es no casarme con ninguna, pero estudiarlas todas ver claro. qué, qué ¿Qué aporta cada una de ellas? ¿Dónde están las bases de cada una de ellas? Y, y bueno, pues sí, pues hay muchas cosas interesantes. Hay otras cosas que me parecen eh, panochadas, absolutas. Y, pero, pero hubo un clip muy importante y fue cuando dije, tío, el marketing se dedica a hacer que los demás te escuchen. Básicamente, y cada vez más. Y cada vez más, porque cada vez es más feroz la, la competencia que hay, porque cada vez la gente eh, tiene menos capacidad de atención, entonces tienes más estímulos, menos capacidad de atención, y entonces el marketing no le queda otra que buscarse la vida y buscar estrategias, todas las del mundo, para, para llegar a impactar. Y es que me da igual que el impacto busque venderte algo, que, que el impacto busque que aprendas un concepto. ¿Qué más da? Si yo lo primero que tengo que hacer es impactarte, y entonces digo, eh, pues ya está, ya está muy bien las metodologías, hay muchas cosas, cogeré cosas obviamente del resto de las metodologías, pero, pero sobre todo, sobre todo, es algo que ya tengo eh, yo y que lo tengo superior interiorizado y en lo que creo, a, a, a, vamos, a, a pies juntillas. Entonces vamos a intentar aplicar estrategias de marketing a la, a la formación, voy a venderle a mis alumnos. De hecho, es que pensaba una cosa un día, eh, ¿qué pasaría si no fuese obligatorio ir a eh, estudiar? <risa> se lo esa, currarían esa esa, bastante esa pregunta, más. Esa pregunta es buena. ¿eh? Claro. ¿Qué, te, ¿Qué harían los profesores? Venderse. Vender claro. y, y de repente hacer algo súper interesante y súper divertido y que la gente tenga ganas de ir allí. Entonces, claro, dices, no, no, aquí como me encierran a 40 chavales, de 9 a 3 y están encerrados y no pueden salir, porque si salen aquí es un Cristo, entonces puedo hacer cualquier mierda total. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Pero mi pregunta para muchos profesores es: ¿qué haría si no fuese obligatorio? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo lo, cómo lo presentas? Y es como lo presenta un montón de gente que, que, que vendéis, por ejemplo, formación. La tenéis que vender de, de manera interesante, diciéndole a la gente que va a aprender algo con ello, que le va a ser útil, que tal, que cual, y conseguís que alguien que estaba en su casa tranquilamente pague y haga una... Pague y estudie. Pague y estudie, tío. Claro. Es que es la hostia. No, básicamente es, que, básicamente... es que los alumnos ni pagan, de hecho, a veces se les paga porque estudian y no estudian. Eh, eh, algo, no, algo no funciona. Claro. Y no... Y... Dime, sí, dime, sí sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo, y una de las cosas que, que me sorprende mogollón, ¿cuántos, tú piensas, eh, la, la, la profesión histórica que se ha dedicado a transmitir, ¿no? a pasar la barrera y a impactar en, en, en el de enfrente han sido los profesores? Claro. ¿Cuántos, ¿Cuántos textos, tú que estás en el mundo del, del copy, del marketing, etc. ¿cuántos textos de profesores te has leído de, para aprender a impactar en los demás. Nada, ah, claro, no, no es así. Sí, Cero, realmente... porque los profesores no han tenido que currárselo para impactar. Los profesores se han dedicado a saber mogollón de sus mierdas, a ser doctores y ser eminencias y no sé qué, y a aburrir al personal. Y, y han hecho, tenido... De hecho, a ver, antes lo que decía el maestro iba a misa. Ahora, pf, lo que dice el maestro, claro. vamos a mirarlo a pie juntillas en San Google y a ver si es verdad... O no. Y, y, y yo mismo lo digo también, ¿eh? Lo An o antes les decía, decía, digo, no, no, mira, vamos, a, vamos a, les decía, vamos a mirarlo, vamos a buscarlo, buscar, venga, ostras y tal. Digo, es que yo ahora, antes había miles de millones de cosas, ahora está todo en entredicho. Pero claro, claro entredicho. Ahí, ahí. Que es también está eso. muy bien, pero. Sí, sí, sí, sí, claro. Pero, pero que, bueno. Pero hay que enseñarles, hay que enseñarles también a buscar la información, sesgarla, filtrarla, que es verdadero, que es falso. Lo que dices tú antes de mentor y formación, pues es un poco mi curso, es lo que dices tú. Pues te ahorro dos años de mierda. No me caso con ningún copy. He estudiado un mogollón de formación en el mogollón, las he juntado todas y he hecho pum, y ya está. ¡Pum! Y ahí está, yo te ahorras dos años y mucha pasta. Te ahorras dos años y mucha pasta, exactamente. Claro, exactamente. que, es el que y no dice... Esa es la labor de un claro. profesor. Claro, Porque es, es sí, eso. Lo, de, lo de mandar a la gente a investigar, ¿no? Investiga y, y cúrratelo tú y. y... El aprendizaje será más profundo, no te lo dudo. Sí. No te lo, claro, 20 años, 20 años en el Tíbet, ¿no? Eh, vuelves de allí siendo tal. Pero, pero joder, no, no, no hace falta. El que lo quiera, muy bien, por supuesto. Tiene, tiene en su haber en su, eso Google y te pones a buscar y te vas generando tu, tu, tu propio estilo, tu crítica, tu tal, tal, tal. tal. Bueno, vale, y tu, y tu forma de hacerlo. Y, y no dudo que funcione. Pero, pero, eso, pero hay gente con, con, que ya lo ha hecho previamente y que lo tiene un poquito establecido y tal. Y te dice, mira, por aquí, esto funciona, claro. esto se puede hacer. ¿no? Y esa para mí esa es la, la labor y la no, y la, ahora, del... la ventaja La ventaja en este aspecto y con la generación que hay ahora es que como viven en la inmediatez, o sea, el, la figura del mentor les va a ahorrar tanto que dicen, perfecto, ¿Tanto? te lo compro. O sea, porque no, no, no aguanta, dile tú ahora a un alumno, venga, vamos a aplicar, yo qué sé, el teorema de no sé qué, no sé cuánto, si no te preocupes, que en cinco meses lo tienes dominado. Pero, si coges este método tal, no sé cuántos tal, en tres semanas lo dominas relativamente bien. Tres semanas. Y si, y claro. si es una, mejor. Claro. Sí, sí, está claro. Pero nosotros mismos eh, sí, tenemos sí, una... Sí, sí, eh, con, con, la, con la edad que, que tenemos y después de haber... Eh, no, nosotros, tú y yo, no somos nativos digitales. Hemos no. eh, <risa> nacido analógicos no y hemos sí, incorporado sí. la tecnología a nuestra, a nuestra sí. vida. Y aún así, eh, nuestra capacidad de atención va disminuyendo. Terrible. Cuando ya eres una persona adulta y tal, y se supone que tienes más formada -personalidad, tu personalidad y aún así yo me sorprendo el otro día viendo una peli que me estaba flipando la puñetera peli y cogiste y, el móvil mira. mirando, mirando el móvil pero que no me había sonado sin más a ver oh, tío ¿qué haces con tu vida? ¿Qué haces con tu vida? Pues imagínate a alguien que ha nacido con, con el móvil. Yo veo a mis sobrinos que, que allí con, con cuatro años tita, tata, poniéndose el vídeo de YouTube, esto, quitando no sé qué, moviendo pestañas y digo, madre mía. Bueno, sí, sí, sí. Pues, pues claro, pero la, la, la capacidad es, eh, de atención es muchísimo menor, muchísimo menor. Entonces no te queda otra, no te queda otra. Y hoy, eso, aprender, de, aprender de, de los de marketing que, que son los que realmente se dedican a, claro. a eso. Los, los profesores ahora están que hay una parte que me encanta, están con, con el neuroaprendizaje, ¿no? La, la parte más importante ahora mismo, la, la, las aplicaciones mejores que hay, eh, de, del, de lo que yo veo que hay gente haciendo cosas nuevas, es, es toda la gente de, la, de las neuras, hay 27 neuras, ¿no? Pero pues bueno, vale. las, los, los neuróticos, que les llamo yo. Eh, <risa> esa gente sí me parece que está haciendo eh, cosas, obviamente, porque se está descubriendo eh, cómo funciona el cerebro cuando está aprendiendo entonces pues pues obviamente genial perfecto vale claro. Eh, pero claro eh, de, de ahí de estudios en laboratorio tal a un aula mmm, pues queda un montón de tiempo y sabes qué está pasando en muchos casos que es, que el, que se están confirmando sesgos por ejemplo claro. Es que este sesgo que llevan autores diciendo 100 años que existe este puñetero sesgo y que lo podemos aprovechar y que se lleva aprovechando en marketing la hostia de tiempo... Es que es así, claro. Es que existe. Ya hemos hecho tres años de, de neuroimagen para decidir que existe este sesgo. Que muy guay, que vale. Pero joder, que ya había bastantes indicios, tío. Que, que esto funcionaba así, que lo ha aplicado empresas y empresas y empresas durante mucho tiempo y, y campañas y campañas... Y, un montón de gaitas y dices, tío, que en serio que el supermercado eh, un paseito por el supermercado y te llevas un montón de aprendizajes de cómo funciona el cerebro de la hostia, sin necesidad de meter a nadie en una máquina de resonancia ¿no? <risa> total Totalmente, totalmente bueno, y entonces eh, dentro del marketing que lo consideras fundamental fundamental entonces, para mí claro, yo barro para casa, el copywriting entonces, ¿cómo lo ves? Pues tú me dirás, el dios de <risa> claro, claro el copy, eh, pero para todo, o sea, para todo. Para mí eh, es la, la. Claro, el copy, como es copywriting, no parece que es escribir y tal. Sí. Igual, no es escribir, es cuál es el mensaje. Es buscar el mensaje que penetra en, en la gente, que pasa, que es esa capa impermeable que hay. Eh, entonces, básico, básico, decir una. O sea, el, el... coger todos los textos, todos, absolutamente todos los textos eh, didácticos. Y darles una vuelta para que conecten con la persona que lo está leyendo, desde la perspectiva de la persona que lo está leyendo, me parece lo primero, absolutamente lo primero. Y lo que propongo a mis clientes es, siempre siempre partimos de ahí. Eh, vale, tú tienes que explicar esto, este es el concepto que, que tiene que llegar a tu, a tu alumno, ¿no? Vale. Vale. Ahora vamos a explicar, ahora, ahora vamos a estudiar a tu alumno. ¿Quién es tu alumno? No tiene nada que ver que tenga ocho años que, que tenga 12. el otro día por ejemplo me decía un, un amigo ¿no? eh, que lleva como un año dando clases y, y está ya hasta aquí, <ríe> hasta aquí. <ríe> me dice, fue buenísimo un día vale, le suelo ver los viernes ¿no? Entonces le veo un viernes, me dice tío tengo una hija tal eh, en clase, me revienta todas las clases, es que es lo peor, es que no sé qué hacer con ella, es que tal cual ah, estuvimos hablando un rato, le pregunto al viernes siguiente, oye tío ¿qué tal con esta? con esa ahora tengo una clase entera dijo <risa> <risa> en vez de solucionar la movida ahora tenía 20 en vez de uno. está desesperado el pobre claro no, y... no, pero es verdad que hay que buscar nuevos métodos y nuevas y tal entonces tú cuando haces contenido para tus clientes es más apoyo visual vídeo o complemento vídeo texto ¿cómo lo haces? Me pa... me pare... el vídeo me parece una herramienta maravillosa eh... Por muchos motivos, porque al final a una eh, texto e imagen, porque una de las cosas que te decía, ¿no? Que, que hablábamos al principio, ¿toda la, toda la educación tradicional es mala, no. Y hay una cosa fundamental de la educación tradicional que, que la neuroimagen ha demostrado: que es la necesidad de que haya confianza en el, en el que te está transmitiendo el mensaje. Si no confías, mmm, no, no hay posibilidad de, de nada. No, no permea, no hay posibilidad de que te lo creas, ni de que lo interiorices, ni nada. Entonces, la confianza es fundamental. Eh, entonces, para mí es muy importante que, que, que mis clientes sean los protagonistas. Yo no, yo no salgo en los vídeos de nadie. Vale. Yo no, yo no hago sales? el contenido. Yo no, yo no salgo. Yo voy a donde mi cliente, me dice, vale, tengo que explicar ecuaciones de primer grado a chavales de más o menos de esta zona, de este colegio, que más o menos tienen esta tipología sí ¿tá? sí, sí. Vale. eso es y hacemos un análisis de eso le pido que me dé la clase le digo, vale, dame la clase tú quiero verte a ti, quiero ver qué puedo sacar, dónde eres bueno dónde fallas, dónde ¿no? vale. intento sacar un poquito del de personaje ¿no? el youtuber que vale. lleva dentro. Sí, sí. sí. Y, y entonces le guionizo el, el vídeo, un, un guión de un vídeo, con un videojuego de temática, con una serie, con un libro, con lo que sea, dependiendo de si tienen 8, 12 o 23 sí, sí. años. ¿no? Uh -huh. Y alrededor, normalmente, o sea mi, mi, fundamentalmente el vídeo me parece que es una herramienta brutal para los profes porque les permite crear alrededor un ecosistema de, de tareas que de otra manera requerirían que él estuviese explicando precisamente esas cosas. Entonces, como el profesor siempre va a tener el, el rollo de, joder, es que yo les tengo que explicar lo que te decía antes, ¿no? esos cinco minutos, este concepto, yo te tengo que abrir el paso este en la selva. Vale, pues ese paso de la selva lo vamos a abrir, pero nos vamos a asegurar de que si no lo ven ahora, lo ven luego, lo ven mañana, lo ven la semana que viene, eh, se lo vamos a ir metiendo hasta que veamos que realmente lo ha... Y, y, no es, y no depende de ti, no tienes que estar tú permanentemente con ellos. Entonces, el vídeo es un poco el, el, la base y alrededor montamos. Eh, una actividad, un escape room, un eh, juego colaborativo. Eh, montamos un pequeño juego. A mí, por ejemplo, me encantaba de pequeño, los Montate tu propia aventura, ¿no? Sí. Pues. Eh, me parece maravilloso y me parece una forma brutal de, de ir creando esa expectativa. tal Bueno, pues alrededor montamos eh, las actividades necesarias y que ellos puedan ir eh, en ciertos momentos consultando eh, a veces información externa, en un libro, en Google, en donde sea tal y cual, y a veces eh, la, la, la base en ese vídeo que, que ven ellos. Entonces, pues eso, ¿Eso lo montas tú? Yo ah, lo hago... ¿La aplicación, por ejemplo, tú conoces una aplicación y montas, ahí, y montas por ejemplo, el juego o el escape room o lo que sea? Sí, bueno, depende. Hay veces que el, que el juego o el escape room son físicos. No necesariamente todo es online. ¿sí? Pero claro. pero aunque sea físico, ¿lo, ¿lo ideas tú? Sí, claro, claro, claro. claro. Ostras. Si le, si, le, si le interesa, a mí una de las cosas, no sé si se ve por ahí atrás, pero bueno, toda esa bala de tal, a mí los juegos de mesa me flipan. Los, las videoconsolas no me enganchan tanto, pero los juegos de mesa me parecen apasionantes. Entonces, bueno, pues al final tengo también un montón de mecánicas en la cabeza que, que, me, que, que coges y dices, joder, aquí cojo y esto de lo que va este juego, directamente haces tres cartitas. Además, que muchas veces dices, sí. es que parece que hay que hacer. Coges una cartulina, tres cartas y no sé qué, y, y montas una cosa. Que a los chavales, si, si les entretiene, si les apetece hacerlo... No tiene que ser alucinante, precios y no sé qué. De claro. hecho, muchas veces lo que más les interesa es hacerlo ellos. Incluso eh, vas montando, ¿no? Te, te dices, oye, vamos a montar pa, para los chavales que tienen un año menos, para los del año que viene vamos a montarles un juego sí. de no sé qué. Y están ellos encantados de, decir, claro, claro. Y con la tontería, ellos son los que van explorando, tal y cual. Entonces... Y, y es más, seguramente ellos lo hacen súper complicado, que dices tú, ostras, esto es súper complicado, bueno, bueno, pero así, tú dices, madre mía, cuando lo hacéis vosotros sí que lo complicáis. ¿eh? Claro, está el, está el, el tema de que, que, claro, yo una vez que se pone en marcha todo, yo no estoy en el aula, Cagalco. entonces, claro, yo montamos todo, se lo damos al profesor y, y, y yo estoy en la sombra. Eh, pero claro, hay muchas veces que me encantaría estar mirando por un, por un agujerito porque porque yo me estaría fijando en cosas en las claro. que sé que el profesor no se está fijando, claro. porque, porque sí, porque yo tengo mi, mi rol y el profesor tiene su rol, entonces sí que hay un montón de veces que claro, yo, automáticamente, no según, según aplican algo eh, de la misma, estoy acaba la clase en punto y estoy, oye, cómo ha ido, con no sé qué, tal y cual, de esto, tal, tal, tal, ¿no? Eh, porque, porque muchas veces ese feedback inicial luego claro. se les va un poquito a la olla, tal y cual, entonces muchas veces me gusta tener el feedback inicial. Si pudiera, vamos, o sea, si no hubiese protección de datos ni estas mierdas, estaría yo ahí, una, montaría una webcam y, y estaría claro. encantada de la vida viendo aquello. Pero, pero bueno, de momento la gente o sea, está, está respondiendo porque, ¿qué porque, porque, porque te voy a decir? Porque funcionan las cosas, porque claro, las no sé existen, porque y... las... Las y porque están viendo funcionan claro porque, y porque están viendo que necesitan venderse no un poco o vender la materia o la asignatura o el concepto o lo que sea no y que ya no es ya no vale cada vez que las clases magistrales han muerto ya o sea eso ya no vale no no no no no, no vale no vale de hecho hay, hay muchos mucha gente a la que consiga llegar a un cliente el cliente ha tenido sus objeciones, obviamente, y sus reticencias, etc., pero tú has conseguido saltártelas, pasarlas tal y cual, y demostrarle que, que esto eh, te tenía que pagar un dinero por ello, ¿no? Y, y le dices, oye, mira, exactamente igual que yo estoy aquí ahora sentado contigo, con tu dinero en mi cuenta, eh, la, lo que yo he utilizado para estar aquí, cojones, vamos a utilizarlo para... Claro. Para que tú llegues a tus alumnos, que, que has visto cómo funciona, ¿no? ¿Qué más quieres? Y entonces hay muchos que dicen, joder, sí venga, lo que tú quieras. Claro, porque hay muchos profesores que el, que el marketing, de hecho, es que el marketing es brutal. Porque no se tiene, en, a nivel académico, no se tiene como algo... Si tú eres de matemáticas, hostia, cuidado, el matemático. Si tú eres filólogo, hostia, cuidado, el filólogo. Tú eres de, tú eres de marketing. Y dices, tío, mmm, estáis muy equivocados. Muy equivocados. No se tiene como una disciplina de élite, ¿no? de, de, de por decirlo de alguna manera. o sea Para ser de élite a nivel académico hay que ser físico, químico, matemático o superlingüista o, o filósofo. Vale. Sí, sí, es, es curioso. Y, y luego dices ya, sí, pero se os aburren hasta, hasta la claro, gran de no, no. vuestras clases. Es que, es que me encanta ese ángulo de ángulo perspectiva de verlo así, de que marketing es tan importante que puede ser un claro, que puede ser un matemático increíble y llenar la pizada y los alumnos han dormido y demás o físico o lo que sea o liter, literato vamos, pero si no haces esto es es curioso cool me gusta un montón el enfoque ese es ahí. es que de que vale ¿De qué vale soltar? Es, es, es que tú imagínate eso, poner anuncios en, en, en, la, en la tele, en prime time, en lo que tú quieras, en el super programa más gigante de todos, a las nueve y media en el hormiguero, antes de que empiece el hormiguero, no sé qué, una cosa que no le interesa a nadie, un algo que, que lo sueltas pero no impacta, pues si no impacta, no impacta. Da igual, preséntalo eh, como tú quieras, que a ver si sí, hay cosas que dices, sí, vale, por, por veces, ¿no? Pues Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca te impacto en tu vida mil millones de veces, vale, bien, ok. Sí, y es, y es a lo que juegan muchos profesores si te das cuenta. Claro, no, no. Hay ver, profesores el que sistema, son taladradoras, es, pero es que el taladradoras sistema, el sistema de no. El sistema educativo es así, es por repetición. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, hasta aquí. Claro. Ya me lo sé. Pero no es la única. Bueno, es Coca-Cola. Claro, claro. ¿No? Sí, sí. Vale. Sí, sí. Pero es que hay gente que, que llega a tener la notoriedad de Coca-Cola. La imagen de marca de Coca-Cola es un poco... Porque es mentira, ¿no? Coca-Cola no es solo repetición. Coca-Cola tiene unas campañas sí. acojonantes y unas acciones de marketing acojonantes, además ¿no? claro. de la repetición. Pero... Pero hay gente que consigue una notoriedad brutal con una sola campaña, con una sola acción de marketing, así. Uh -huh. Y de repente, ¡pum!, se hace viral, se hace... Entonces, pues bueno, pues ahí, ahí está ahí está lo que, lo que claro. a mí me, me gusta y de donde yo intento tirar, de donde intento sacar ¿no? esa, ese, esa mezcla de herramientas que ya existen, que, que ya me las sabía. Cuando me di cuenta, ¿qué cojones esto Ya me lo sé. Si es que ya me lo sé y me gusta. Además, claro, además, además, y, un... y luego me he dado cuenta, claro, y revisitando, digo, es que efectivamente muchas veces lo he utilizado sin ser consciente de que lo estaba utilizando, pero muchas veces les he hecho eh, spoilers, les he ah, esto te lo cuento, esto no sé qué, pero esto no, esto no te lo voy a decir, y te tengo con la atención durante tal. Luego hacemos una pausa para la publicidad y te lo cuento luego. Muchas cosas que dices, ¿qué cojones? es que está ha funcionado. Y, y, y no era consciente, ah, esto, y ahora dices. Joder, ¿es que esto funcionaba? Pues claro, funcionaba por, por, por esto. Pues Estas técnicas básicas de, de, de marketing. ¿Me puedes contar ¿no? ¿me alguna metodología así educativa que ha dicho, hostia, es, es, esta parte mola mucho o está guay? ¿De una metodología educativa? Sí, de, lo, de todas las, como dijiste que no te, casas, todas con, no te casas con ninguna, sí, pero tal. No dime, me gusta. Sí. Dime una que digas. La que más... Sí, la que más me, me llamó la atención y la que más eh, propongo a mis clientes que, que opten es el flipped Classroom, ¿no? Es la clase invertida. Es las chapas para casa y a clase venimos a hacer ejercicio, resolver tal, tal, tal, tal. Entonces, se basa también en el vídeo. Eh, en la mayor parte de los casos se basa en vídeo, pero si no, puede ser... Eh, os leéis esta, esta parte del libro o veis este recurso que he colgado en no sé dónde tal, pero el trabajo individual se hace ¿te, ¿te acuerdas? seguro que os hacían en el cole, cuando te decían miraros para el día siguiente no sé qué qué sí. tal y, y, y alguno, no sé, alguno se lo leería, digo yo, yo no era de los que, yo era, era muy buen estudiante pero siempre de los de última hora, ¿no? he estudiado mucho el último día y, pero, pero antes no pero claro, eh, que tú previamente hayas hecho el trabajo, que el alumno previamente haya hecho el trabajo y se haya familiarizado con ciertos conceptos y luego se trabajen esos conceptos en clase en vez de como se hace tradicionalmente, que es te cuento los conceptos y luego vete a tu casa, ah, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, porque ahí sí que ves efectivamente quién ha, eh, quién ha absorbido ciertos conceptos, quiénes no, quién ha llegado hasta este punto, quién se ha quedado aquí, entonces me, me... es probablemente de, de todo lo que lo que se hace, con la que me dices una, no quédate con una, que solo puedes utilizar una y te tienes que casar con una de ellas, me casaría con, con ella. Muy, no la conocía, eh pero bueno, es, es un poco, bueno, no la conocía, igual sí, y... Igual eh, no, no tenías el nombre, ¿no? Claro, claro, claro efectivamente. De hecho, ahora repítemelo, ¿cómo flip Flipped. Sí, flipped, ¿no? Que es eh, dado la vuelta. Vale. Classroom, O sea, la, la clase dada la vuelta. Vale, vale, vale. Claro, porque yo me acuerdo que yo creo que así, rollo vídeo y academia, lo que triunfó hace mil años, que hace mil años, era la Can la CAM Academy. Mm -hmm. Eso fue un poco que yo creo, yo no sé si era, no sé si estaría basado un poco en ese concepto, la verdad, no me acuerdo ya. Sí, lo que pasa es que piensa que Khan, Khan Academy al final es, es una academia online. Claro. Eh, tú puedes estudiar cualquier cosa, pero no hay luego nada por detrás. Es claro. decir, tú, tú haces el curso y es básicamente una academia online, tienes ahí todos los vídeos, tal, y, y tienes una cantidad de información bestial. Los vídeos... No, son, sinceramente, nada del otro mundo. Es una pizarra digital, los sí. colorines, tal y cual, nada de nada. Para mí, para mí son unos vídeos, bueno, que se quedan en. Claro, ah, pero, pero yo te estoy hablando hace mucho tiempo, ¿eh? hace sí pero sigue pero tiene, tiene siendo. ¿eh? Ya tiene años, ¿eh? Sí, pero sigue siendo. Khan Academy, el, el formato de Khan Academy sigue siendo el mismo. Claro, yo, yo ahora con los. Yo lo que. Yo estoy todo el día tragándome a Ibai, a Uron, a Twitch, el otro, tal cual viendo qué es, qué, qué, qué recursos utilizan en vídeo y con qué recursos están familiarizados, eh, no mis alumnos, los alumnos de mis clientes. Entonces, si ya están familiarizados con esa forma de, de, de comunicación, pues me voy a adaptar a esa forma de, de comunicación. Yo, si hubiese sido para mí, hubiese hecho videoclips de la MTV en claro. los 90. Claro. ¿sí? Claro. Y digo, hostia. Porque, porque sí, pero a mí me flipaba ver un videoclip de Metallica o de Nirvana. Yo, ¡Hostia, Dios mío! Entonces creo que si hubiesen hecho videoclips transmitiendo mi información, habrían atacado a una zona de mi cerebro en la que yo estaría mucho más predispuesto a ver ese contenido. Mucho más. Claro. Entonces lo que digo yo es, vale, vamos a aprovechar. Es que encima es la hostia porque tenemos... Más información que nunca. Claro, no, no, más no, no. información que. Sabemos perfectamente. Yo me meto en Google y sé perfectamente en, las, en trends, en no sé qué, las tendencias por año, por edad, por sitio, por localidad de lo que les gusta a los puñeteros niños. ¿Cómo, cómo lo buscas? En... A ver, cuéntanoslo, ¿cómo lo buscas en Google Trends? Te metes en trends y vas filtrando. En Trends si vas filtrando, vas filtrando por, por localidades, vas filtrando por edades, vas, vas, vas, filtras por todo lo que tú quieras, claro. por todo lo que tú quieras y, y tienes más información que nunca. Claro, claro, y no la utilizan. Claro, porque... el, pero es lo que has dicho tú que ahora estás superpuesto, pues eso, que es en Twitch, en eBay, el otro, el otro más allá, a ver cómo comunican y qué usan, ¿no? qué que destacas así que a la hora de comunicar o elementos que usen ellos que los puedas aplicar a a tu formación, mentorización y demás? ¿Qué destaco? Mira, hay una, hay, hay una cosa que es la, la balanza que tienen entre, eh, entre que son un, un, profesionales y a la vez son personas. Todos, al final, llega un punto en el que te cuentan, eh, te dan una vuelta por su casa te cuentan el nuevo estudio que han montado. Eh, salen a cenar a un sitio no sé qué, tal y cual, y tiene esa parte de prensa rosa, ¿no? Que, vale. que no la han inventado ellos. Sí, sí. Que tampoco la han inventado ellos. Es que es tirar de esa parte personal y luego tienen esa parte de autoridad de yo sé de esto, esto es de lo que yo controlo y esto es a nivel profesional también. Entonces, esa mezcla eh, me, me parece brutal. Y luego, bueno, pues la, la capacidad, la, la autenticidad no que, que muestran no es tan no tienen una línea editorial. Claro, es... Y pueden cambiar la línea editorial mañana y se les admite que cambien la línea editorial mañana porque como todos sabemos que son que es una persona que, que mañana le gusta no sé qué y ya estaba a tope, ¿no? Eso nos pasa a todos. Estás a tope con una cosa, de repente es tu mundo y tal y mañana te preguntan, oye, ¿tú estabas a tope con esto? No, ya pasa, no me gusta, ahora estoy a tope con esta otra movida que es lo que me gusta. Pues se nos permite, pero... Porque somos, porque tienes esa capacidad de, de cambiar. Sin embargo, que de repente, imagínate, eh, cambias la línea editorial del mundo, a los lectores del mundo, no sé yo si les haría mucha gracia, ¿no? Claro. Entonces, eh, tienen, tienen esa, esa libertad. Luego, no, no son, no, no, claro, no le, les paga directamente su público. Claro, ¿no? bueno, ah, sí, sí. Son... son, son eh, periodistas o, o que les pagan directamente, a nadie le paga, a nadie. Periodistas, actores, músicos en la historia, nunca. No, no, les ha pagado su discográfica y la discográfica la ha vendido al cliente. Entonces, claro. eh, hace caso de la discográfica. O hazte este caso del estudio que te está pagando la productora de la peli o el periodista que le está pagando la cadena o el medio de comunicación. Entonces se deben, el periodista se debía a, a, a la línea editorial del periódico. Y el, la línea editorial del periódico es la que decidía por marketing eh, qué, qué es lo que ponía y lo, qué es lo que no ponía para traer unos u otros clientes. Claro. A esta gente le da igual, le da igual. No, son además, auténticos. Además, esta gente también lo que siempre mucha gente destaca es la. Aparte de que son muy naturales y muy humanos, es la capacidad que tienen de crear contenido en, a todas horas, en todo momento. En todo momento, en todo momento. Porque Pero eso por eso, es porque difícil. tampoco hay. Sí, también te digo, también te digo, eh... hay un hay un límite. No es Tan, quiero decir, hay momentos en los que ya es Ibai hablando de otro youtuber que habló de otro youtuber de claro. una movida que tuvieron otros dos youtubers. Claro. Y entonces a la, a la audiencia de Ibai le interesa saber. ¿Cuál es la opinión de Ibai sobre lo que dijo Auron de lo que dijo de no sé quién? Claro. Entonces, bueno, se convierte un poco en, ese, en, el, salseo, sí, en, en el, el salseo ahí y demás. Claro, claro. Pero, claro, entonces... pero bueno, yo, yo me acuerdo que el Rubius, que fue el primero el más conocido en su momento y tal, lo petó. O sea, dejó las redes durante un tiempo porque decía es que no. O sea, no puedo estar ya creando contenido diario para mi audiencia, la presión, esto lo otro, y dijo no, o paro o, o me o me da algo. ¿no? Sí, ¿no? normal, normal. Al final es, es vender, bueno, sé, sé... Decir, no, es, no es el primero ni, ni el más grave, ¿no? De, de casos de, de influencers, tal y sí. cual en Instagram, alguna chica que se ha suicidado, qué tal. O sea, pues obviamente es poner tu vida al 100%, a bueno, esa gente que, que, que suma le. Una gran estrella de, de rock o de cine de antes, ¿no? O un futbolista famoso, un deportista famoso que no sí. puede salir a la calle ni tener una vida, una vida normal, claro. más que todo lo que haces en el día es susceptible de ser contenido. Sí, sí, ¿no? Y, y, y juzgado. Claro claro, y juzgado, y juzgado, y que no te afecte que no te afecte, que te claro, porque si sí, tienes 15 millones de seguidores tienes 15 millones de seguidores y otros 20 millones que, que, que no hacen más que leer que eres lo peor, que no sé qué claro. que eres un idiota, que tal y qué cual y, y bueno, pues, pues no, no puede ser no puede ser fácil, Todo tiene que ser muy, muy complejo, pero bueno ya es, o sea, ese es el, el nivel superestrella, no eso es lo que supone sí. ser una superestrella, vale. pero, pero al final lo que a mí me interesa es decir, no, vale ¿Cuál es el, el, la, la raíz? ¿Por qué este tío es interesante? ¿Qué es lo que hace que este tío sea interesante? Y entonces, de, viendo a muchos, ¿no? Es donde puedes eh, sacar lo, los factores comunes y decir, mira, es que este tipo de contenido, este tipo de lenguaje, este tipo de... es lo que parece que también les gusta y les entra. Eso sumado a... Pues bueno todo lo que llevamos hablando todo este rato de marketing, ta, ta, ta, ta pues bueno, pues es el mix de más, más toda la parte de, de, de obviamente de más, más docente, ¿no? Más de profesor, profesor, que dices, oye, tío, y aquí hay cosas que, joder, eh, hacerle este razonamiento lógico a una persona en una cosa que es compleja y darle eh, siete razonamientos lógicos para llegar al mismo punto, porque ya llevo 20 años mmm, intentando meter cosas en la cabeza de los demás. Y entonces lo he tenido que pensar y ver desde tantos ángulos distintos, que al final tienes un poquito la capacidad de, vale, por aquí no te llega, pues por aquí, pues por aquí no, pues por el otro lado, pues no. Ha habido gente de mí que me ha hecho razonamientos de, de, de Dios mío, en serio, ¿así lo has pensado? O sea, una cosa que era ABC y, y al lado y... ha ido a Murcia, ha vuelto a... sí, sí, sí, a la puta China y, y ahí ha hecho un triple tirabuzón y dices bueno, vale, me da igual, sí, sí, sí, funciona pero te has pegado una liada del copón y esas liadas a veces me las he guardado para explicarlas después y con alguno ha funcionado. De mira, y se lo digo siempre, mira, un alumno me lo, lo vio así, yo lo cuento por si no sé qué, de repente ves aún así, hostia, así, y dices, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer, así tú también lo has visto, venga, vale, pues para ti, pues, pues, pues yo qué sé, yo lo suelto. Ay, qué bueno. Pues Oye, pues Iván, eh, ahora es tu momento de spam de valor o de decir algo que quieras que sepa la audiencia y demás para página, proyectos, alguna cosa que tengas en mente a futuro, lo que tú quieras. Pues con que visitéis mi página web, ivanosorio.com, Osorio con dos S, porque si no nos va a salir. Eh, ahí podéis ver todo lo que hago y, y bueno, suscribiros a mi lista que está un poco ahora mismo en el, el proceso de renovación. <risa> eso es, eso es, está un poquito... Estoy aplicando técnicas de marketing para venderos un poquito mejor mis, vale. mis servicios. ¿no? Eh, y, y nada, y eso, y, y suscribiros ay, a QJ Copywriting. Eso. Que... Que, que mola. <risa> pues, pues que mola un montón y que, y que joder, que, que se aprenden un, un montón de cosas para, para lo que sea, para lo que sea. Yo creo, de verdad, de verdad que creo que el. Mira, el otro día le dejé un. Yo me lío y me estabas cortando ya. Le dejé un libro a un colega que es ingeniero de energía mareomotriz. O sea, de estos que hacen boyas de... para ¿Sí? creación sí, sí. De, de las olas y todo el rollo, tal. Eh, le dejé un libro de, de, de marketing y de sesgos y tal y cual porque estu estuvimos hablando un, un montón de rato de que se le había se le iba el personal de su equipo, que no sé qué, que tal y qué cual, que tenía que andar eh, danzando para conseguir financiación, tal y cual. Y le digo, tío, ¡cha! que al final que llegue tu mensaje y conseguir que alguien te dé dinero, que alguien trabaje contigo, que alguien no se vaya de tu equipo, que no sé qué, es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Entonces, este tipo de... de, de de canales y de contenido, que al final dices no, es que el marketing es para la gente que hace marketing. No, tío. El marketing es para lo que sea, para comunicarnos en la vida y a cualquiera de verdad, que a cualquiera el copy o el, o el marketing le puede... ¿Qué, qué, libro, qué libro le dejaste? Eh, ¿Cómo se llamaba este? Oh, no lo puedo creer. Era uno de, de cómo conseguir el cambio. Joder, es que, es que últimamente, vamos. ¿Cómo conseguir el cambio? Bueno, no me suena nada. ¿Qué que ibas a decir en plan influencia o persuasión, alguno de esos. No, influencia influencia lo voy a empezar la semana que viene. En cuanto acabe ahora uno de cauti el arte de cautivar, de Gai Kawasaki o de alguno de estos, uh -huh. eh, de, el siguiente que tengo ahí en la, en la lista de espera es influencia. Joder, ¿cómo se llamaba? <risa> no me acuerdo, pues... Pues vaya, ya lo si, si es que hay tantos, pues mira, la, lo, la, lo, la, oh. la semana pasada o hace dos, eh, la entrevista era de un ingeniero de telecomunicaciones que dijo, voy a hacerme copywriting, copywriter. Y de hecho, eh, era curioso en la entrevista que le decía que había elegido el copywriting porque le parecía algo que tiene una curva de aprendizaje complicada y que no se iba a acabar nunca. ¿Por siempre estás aprendiendo de marketing? Hostia, siempre, claro. Claro, y, digo, y digo, ostras, qué curioso que no elegiste eso porque es que es fácil Dices no, eh, lo elegí ya, ya, ya, porque siempre a voy a ingeniero. tener que estar aprendiendo cosas nuevas y claro. dije, ostras, digo, esa, con esa mentalidad está guay Está muy guay, está muy guay Pues sí, la verdad, y, y, y no le falta razón no le falta razón claro. porque, porque el, el marketing no deja de ser una consecuencia de la, de, de, de la humanidad ¿no? De, de, de la relación entre la gente y la relación entre la gente va cambiando el marketing, es decir, el marketing yo estudié el marketing de las cuatro P's, no sé qué, tal y cual, sí. y muy poco, muy poco, muy poco de marketing online. Claro. Estudié en el año 99, no había, sí existía internet, obviamente, tal y cual, pero no como ahora, no con una representación en nuestra vida como ahora. Y ahora, pues, un montón de las cosas que yo veo, un libro de los míos de marketing y probablemente excepto cuatro bases fundamentales otro montón de cosas pues pues probablemente no sean tan claro. aplicables entonces sí que es cierto que según vayamos evolucionando todos la tecnología la economía etcétera pues pues el marketing irá evolucionando y es, y es bonito pero lo que te sí. digo hay otro montón de cosas que no hagan los sesgos que me, es una cosa que me encanta ese que a ti también te gusta un montón sí. Eh, sí es que es brutal es que es brutal, claro. ah, que, es brutal. si dominas sesgos tienes ahí Uf. Ganado un montón, mucho. un montón, un montón, solo tirando de sesgo, ya te digo, un, un supermercado, o sea, sí, no, sí. Sé de cuán, no sé de cuántos tira a la vez, pero de 27.000, y, y, y cuando lo ves y, lo, y, y dices, oye, qué cabrón, me ha hecho recorrer todo el super para coger la harina, pues, pues sí, pues claro, pues aplícalo, que igual tú no tienes sí. una, un negocio físico que no sé qué, pero seguro... ¿Qué puedes hacer que una persona visite varios apartados de tu web para que conozca más en profundidad las cosas que haces y sí, tal, poniéndole ganchos tal y cual? Sí, sí. Bueno, hay un montón de, de cosas chulas para hacer, la verdad. Pues nada, Iván, ya llevamos una horita, creo más sí. o menos. Se Ostras. ha pasado ahí súper amena y aprendí un montón. ¿eh? Bueno, me ha parecido me muy curioso ahí tu filosofía y demás y yo creo que está guay, está guay. Me alegro un montón, Rodrigo. De verdad, un placer. Muchísimas gracias por, por, por darme pues la nada. oportunidad de estar aquí un ratillo. Espero, espero que desactives tu auto newsletter y así voy leyendo ahí un poquito eso y ya, ya te daré feedback. <risa> Hecho, ¿vale? Pues venga. Vale, Rodrigo. Un saludo y un abrazo. Chao. Un abrazo, chao. También, chao.